El Camino de Santiago en Missing on Stop. Este fue el reto que se propuso Pedro Jesús López Toribio, vegano de 41 años. El recorrido desde Loncesvalles hasta la Plaza de Santiago de Compostela supuso más de los 784 kilómetros programados, un total de 167.000 pedaladas y 40 horas y media de mucho esfuerzo. Eh, bueno, eh, ha habido muchas anécdotas, evidentemente durante 40 horas... Eh, pues hay muchas hay muchas cosas que ocurren, por ejemplo al pasar Logroño el track que tenía en el GPS me metió por una vía de servicio que era empedrado, tierra, cuestas tremendas no sabía qué hacía ahí ni si iba a tener salida luego a la salida de eso un viento de cara fortísimo eh, me perdí en Pamplona, el GPS me hizo un lío en Pamplona y... ...me perdí, eso fue muy duro... ...porque si piensas que tienes por delante... ...todavía 700 y pico kilómetros... Eh, ...además empiezas a comerte el coco... ...de haberte equivocado y de que... ...madre mía con lo que me queda... ...encima de todo hacer kilómetros de más... ...pues fue la verdad, ya... ...pasado unos, un, unos minutos me, me calmé un poco... ...pero bueno, ya me lo conseguí sacar de la cabeza... ...en fin, pasaron bastantes anécdotas que, que bueno... ...en Galicia también me encontré una dureza... ...que no me esperaba, fue tremendo... ...después de salvar el puerto de Piedrafita, pues pensaba que no iba a encontrar tantísimos repechos, pero me encontré unas 40, 50 cotas de 2, 3 kilómetros para arriba hasta casi llegar a Santiago y fue durísimo, ya se me echó encima la segunda noche y la verdad que, bueno, eh, me puse ya un poco en modo automata, como digo yo, eh, para o sea, sabiendo que solamente había dos opciones, llegar o llegar y, y nada más y, y que había mucha gente detrás mía, gente esperándome en Obradoiro y, y toda esa ilusión me movía ya cuando el, el físico fallaba, sobre todo el cansancio y el, y el sueño me, me devoraban, pues la verdad que, que bueno que fue el corazón y, y toda esa gente empujando alrededor mí aunque no estuviera lo que lo que me movió, no fue, la verdad que ha sido muy duro, tengo todavía las manos un poco adormecidas de la postura en, en, en, de apoyo en el manillar de la bici y... ...y bueno, pero la verdad es que físicamente... ...me he encontrado bastante bien para, para lo que ha sido... ...efectivamente en años anteriores he hecho algunas cosas... ...pero era más, era más en mayor porcentaje... ...digamos un, un reto deportivo personal... Y, ...y bueno, este pues digamos que ha aunado... Eh, ...kilometraje, eh, muy, muy superior a otras cosas que he hecho... ...por ejemplo hice en 2010... ...Murcia-Madrid con mi antiguo club y, y la verdad que, que bueno, que este pues lo ha superado con creces... ...porque he llegado a hacer entrenamientos superiores a, a aquello... ...he llegado a hacer en semanas previas al reto entrenamientos de 500 kilómetros... ...en el fin de semana y, y parece mentira que ha superado a, a aquello que hicimos ¿no? Y luego pues esto ha tenido muchísimo desnivel también, en 2011 hice con otros dos amigos... ...un reto en Asturias que le llamamos Reto Everest que que consistió en subir durante 22 horas consecutivas 11 puertos eh, para acumular, digamos, si pusiéramos esos 11 puertos uno encima de otro, para acumular el desnivel que, que tiene el Everest. ...y durante 22 horas eh, fue muy duro también... ...pero esto lo ha superado todo... ...porque ha superado con creces ...tanto en kilometraje como en desnivel incluso... Eh, ...aquello, ¿no?... ...entonces, eh, pues... Eh, ...emocionalmente desde luego también ha tenido mucha, mucha más motivación... ...porque siempre está ese desafío personal... ...pero sobre todo el marco que tenía este reto era por los sin voz... ...y entonces, pues bueno, había mucho de motivo en, en todo esto, ¿no?... ...había, era, digamos... Eh, ...la suma de, de todo aquello multiplicado ¿no?... ...la verdad que, que, que bueno... ...tenía esa parte que, que ha sido muy importante también al final... ...ha sido lo que me ha dado muchas alas para, para poder terminar con éxito. No sé si fue para reír o llorar... ...lo que, lo que os contaba lo que os contaba antes de Logroño... Que, ...que fue surreal ¿no?... ...lo siguiente, o sea lo que, lo que pasamos allí... ...ellos también estarían alucinando... ...me veían ahí en la bicicleta, en la vía de servicio... ...entramos y era carretera... ...pero al poco se empezó a hacer una pista de tierra... ...y digo, bueno, mientras siga así salgamos a la carretera otra vez... ...no pasa nada, pero luego empezó a empeorar... ...cada vez más la pista de tierra se hizo un camino... ...que por ahí no irían ni los tractores... Eh, ...con unos surcos de tierra, con, una, con unas eh, montañas de arena... metiendo la rueda iba, iba súper preocupado porque digo además como me caiga y me haga daño se acabó el reto no se acabó todo ya y, y bueno feliz y ya no sabía ibas con esa con esa incertidumbre de decir a dónde me va a sacar esto igual sigo y me encuentro adelante una verja y, y tengo que desandar todo encima en ese terreno para irme a no sé dónde buscar otro trayecto para seguir dirección ...dirección Burgos, ¿no?... ...y bueno, gratamente seguimos adelante, seguimos... ...y salimos por ahí por una huerta ya a carretera... ...y al siguiente pueblo del camino, ¿no?... ...que, que bueno, la verdad que fue una odisea, ¿no?... Y, ...y bueno, otra anécdota que a mí desde luego me... Me, me gustó mucho es que pasé por delante de, del centro militar donde hice la mili en el año 96, hice el, el servicio militar en el acuartelamiento de Castillo del Val en la carretera Burgos a Logroño y cuando ya se estaba haciendo de noche, pues justo llegamos casi, ya llegando a Burgos, pues eh, paré allí a hacerme, a hacerme una foto y ya pues a vestirme a ponerme las luces para la bicicleta de paso, ¿no? para afrontar la noche. ...y luego pues bueno, pues ya momentos duros esa noche por ejemplo... Eh, ...pues al principio de, del amanecer pasé bastante frío... ...la verdad es que tuve que soportar diferencias de temperatura... ...al entrar a Logroño por ejemplo eh, tenía 39 grados de temperatura... ...y por la noche, esa noche llegué a ver 10 grados y medio... ...soporté 29 grados y medio de diferencia y, y bueno, pues anécdotas o sea, la verdad que en, en, en 800, km, 800 y pico kilómetros y más de 40 horas, pues la verdad que, que da para mucho, ¿no? Da, da para mucho, luego pues eh, entrando en Galicia, pues eh, los peores momentos fueron esos. En Ponferrada ya me tuve que obligar mucho a comer, eh, arriba del puerto del Manzanal es cuando se me rompió el GPS, que fue algo muy duro para mí. ...porque bueno, era una referencia y, y bueno, y tenía la ilusión de que me aguantara hasta, hasta el final del trayecto... ...y también se me rompió la rueda trasera en la bajada y tuve que cambiar cambiarla... ...menos más que llevaba otro juego de ruedas en el coche y pude cambiarla... ...y bueno, pues ya seguí a todo corazón y adelante, ya solo quedaba esa... ...y, y bueno, ya me iban transmitiendo los, los ánimos de, la, de las redes sociales que me espoleaban muchísimo... Y, ...y nada pues... ...con 18 años, eh, bueno antes ya tenía bicicletas... ...y ya iba haciendo mis kilómetros... ...y con 18 años pues le compré de segunda mano... ...a un amigo una bici de carretera y... ...desde el primer momento que me monté en ella... ...supe que, que iba a ser mi deporte... ...y desde entonces ya pues... ...hasta ahora con 41 años pues siempre... ...bici de carretera... ...al ser vegano eh, noto eh, una... ...una digamos una linealidad... Más, más regular en, la, en, mi, en mi energía. ¿no?... Cuando era omnívoro, pues a lo mejor notabas subida, picos de subida y también de bajada eh, mucho más claros. O sea, ahora noto como que mi, mi nivel de energía es mucho más constante, mucho más regular. Y, y bueno, aquí es que, por ejemplo, en, en este reto en particular, desde Ponferrada ya no pude comer nada, pero la verdad que, que todavía me dio, me dio el cuerpo increíblemente, con todas las horas que me quedaron delante, todavía... Me, me, ...me fue funcionando físicamente el cuerpo... ...estupendamente... ...otra cosa fue la faceta del cansancio y del sueño... ...que es inevitable, por supuesto, porque... ...después de 35 hasta 40 horas que llegas... ...el, el sueño, eso es matemático, es fisiología pura... ...que, que tenía que, que ir cansado en ese sentido... ...pero físicamente las piernas me han estado funcionando... ...perfectas hasta el final... ...con el evidente cansancio muscular y tal... ...pero muy bien, la verdad que... ...me he encontrado fenomenal y noto desde que estoy, desde que soy vegano que, que mi techo ha subido bastante... ...es evidente que, que, que bueno, con un entrenamiento concienzudo y la alimentación que llevo... Eh, ...estoy haciendo cosas ahora que hace 4 o 5 años no, no podía ni soñar... ...ha sido impresionante, no podía ni, ni soñar en el mejor de mis sueños... ...que iba a tener tanto respaldo, eh, la repercusión que ha tenido también... ...veo que hay mucha gente que... Que, que bueno que quizá le, le sirva para, para abrirse un poco la reflexión en este sentido y desde luego el apoyo que he encontrado de tantos amigos sobre todo en las redes sociales ha sido ha sido impresionante es algo que me ha dado alas yo estoy diciendo estos días que no explico tampoco muy bien cómo funcioné dentro del cansancio y el sueño que llevaba en Galicia ya cuando me cayó encima la segunda noche y después de los problemas ya para comer después de tantas horas a partir de Ponferrada, cómo he podido físicamente seguir así eh, y solo lo explico por la... ...por el empuje que me han dado, que ellos estaban allí... ...siempre estoy diciendo que ellos estaban allí sin estar... ...aparte de que no hacía que más que pensar... ...en la gente que estaba en Obra Oiro esperándome... ...que no les podía fallar... ...aparte de por supuesto a los sin voz... ...que eso, eso ha sido a cada segundo, ¿no?... De, ...de las 40 horas y cuarto del reto... ...pero ese empuje ha sido espectacular... ...y por supuesto también me quedo con mi coche de apoyo, ¿no?... <ríe> con, mi, ...con mis tres compañeros que, que, que me han ayudado muchísimo". Para eso llegar a eh, llegar cuanto antes para no hacerlo esperar más. Y la verdad es que fue maravilloso, fue verlo allí a todos los chavales de igualdad animal... a Rusto Leano con, con Juan. Bueno eso, eso digo de broma que bueno, según dicen cuando estás en tu leche de muerte te pasan las mejores imágenes de tu vida por delante, pues espero y estoy seguro que, que si así es, pues una de ellas será será esa porque en la vida se me puede olvidar eh, verlo allí y ...y el recibimiento que me hicieron... Eh, pues, ...fue algo tremendo ¿no?... ...lo llevo en mi corazón y lo llevaré siempre. Ha, ha superado mucho mis expectativas... ...tampoco pensaba que iba... A, ...realmente lo digo con toda sinceridad... ...no pensaba que iba a tener tanta repercusión... ...pero bueno veo que... que ...se han hecho eco pues muchos muchos portales... ...que, que, que ni siquiera esperaba... Y ...la verdad es que contacté antes del reto... ...con, con bastantes medios porque claro... La, lo, que, ...lo que buscaba era era que hubiera una, una repercusión, si lo hago y no se entera nadie, pues lo que lo que se busca para que eh, ma, en mayor o menor grado, más o menos gente, pues pueda por lo menos reflexionar, ya no digamos cambiar, pero por lo menos reflexionar eh, hábitos y mmm, diarios que, que quizá nunca nos hemos parado a reflexionar, pues mmm, la verdad que no, no pensaba que, que, que iba a haber tanta repercusión, pero bueno, eh, en los últimos días incluso igualdad animal, que... que lo, ...lo ve mucha gente, por supuesto los santuarios... ...santuario Gaya tengo que agradecer inmensamente... ...que me ha estado siguiendo eh, desde el primer momento... ...y apoyando y, y, y publicando... Eh, ...Win también me ha publicado... ...y por supuesto vosotros que habéis estado... desde el primer momento interesados... ...me habéis hecho un seguimiento estupendo... ...y, y bueno la verdad que, que creo que, que sí, que ha tenido... ...desde luego, eh, mi, eh, subjetivamente es lo que yo esperaba... Eh, ...ha tenido mucha más repercusión de la que, de la que pensaba, ¿no?... ...y, y bueno, eh, habrá que seguir, habrá que seguir eh, pensando en otras cosas... ...porque viendo que la cosa funciona y que se puede ayudar a mucha gente... ...a que, a que al menos eh, puedan, puedan reflexionar, pues vamos a, vamos a seguir con ello, ¿no?... ...es un es una ventana muy bonita, pienso el deporte, para, para que la gente pues pueda, pueda observar... Que, ...que los veganos, pues lejos de tener carencias, de, de, de tener problemas nutricionales... ...de que si nos faltan las famosas proteínas... ...que nos vamos muriendo por las esquinas ¿no?... ...como digo yo siempre jocosamente pues lejos de eso... ...al contrario estamos físicamente pues muy fuertes ¿no?... ...y, y creo que es una ventana pues muy muy interesante... ...para que mucha gente pues pueda eh, pensar un poquito... ...y decir oye pues aquí algo, algo falla ¿no?... ...de lo que nunca he pensado pues algo falla no eh, está claro que hay mucha gente que puede tener eh, mucha empatía por, por todos esos animales ¿no? que son explotados y que acaban en los platos no tanto en sí mismos como en sus productos eh, pero si siguen pensando erróneamente que ...que tienen que comerlos, ¿no?, para seguir, para seguir sobreviviendo... ...para no enfermar, para no morir... ...pues claro, por mucha empatía que tengas... ...pues no, no, no te vas a tirar al suicidio, como digo yo, ¿no?... ...entonces hay que, hay que mostrarle a la gente que, que efectivamente... ...pues eh, este cambio es posible y que es muy sano... ...que estamos muy saludables... Eh, ...pienso que es algo eh, indispensable, ¿no? ...porque tenemos aparejado que, que tenemos que seguir comiendo... ...ese tipo de dieta basada en los productos animales... ...y, y pienso que, que, hay que hay que ayudar a la gente a cambiar... ...y la ventana del deporte es maravillosa... Maravillosa. A mí mi amigo Alberto Peláez fue el que me el que me abrió un poquito los ojos en este sentido, ¿no? que vosotros también lo habéis entrevistado gratamente y él ha sido digamos mi inspiración para todo esto. ¿no? entonces Aparte estamos otros compañeros en, en España como Fran Godoy, Marcos Núñez, eh, Juanjo... En fin, estamos mucha gente, ¿no? digamos más mundana, ¿no? por, por lo menos más mundana que Alberto, desde luego, eh, trabajando trabajando en esto, que pienso que, que además lo hacemos con mucha ilusión y con mucho cariño, ¿no? porque es nuestra pasión y podemos aunar esos dos, esos, esas dos pasiones, no, los sin voz y, y nuestro deporte. Todavía no tengo pensada la temporada que viene, pero bueno, ya me, ya me he circulado por la cabeza algunas cosas, eh, eh, ...seguro tengo en la cabeza hacer un Ironman ...no sé si antes o después pero... Eh, ...me gustaría... ...eso es algo que ya no de ahora... ...sino que lo tengo en la cabeza desde hace tiempo y ahora que... ...cada vez me encuentro mejor... ...que cada, cada año supera al anterior... Eh, ...deportivamente en mí ¿no?... ...pues es una cosa que tengo ahí... ...que creo que no tardaré mucho en afrontarla ...no sé si será la temporada que viene... ...la siguiente, pero bueno no... ...no tardará mucho y bueno... ...otras cosas que tengo así pensadas... A, un poco al hilo de, de lo de este año... ...pues en la bicicleta... ...pues ahí, ahí llevo ¿no?... macerando un poco la cosa en, en la cabeza... ...pero tengo pensado quizá. Eh, ya me está pasando por la cabeza, por ejemplo, hacer eh, un, una ruta de, de un lado al otro de los Pirineos, atravesando todos los Pirineos sin parar también, sin, sin descansar. Es algo que, bueno, a mí lo que más me gusta de la bici es subir puertos y es una cosa que, que me atrae mucho, ¿no? Al hilo de lo que os contaba antes del Everest, de lo que hicimos en Asturias, estos dos amigos y yo, pues esto podría ser, tengo que estudiar todavía la ruta y ver... Eh, pues todo, todo como sería, pero, pero bueno, es una cosa que la llevo ahí en la cabeza, pero bueno, es, es un preproyecto todavía, no hay que estudiarlo, y bueno, hay más cosas que se pueden pensar, todavía no tengo nada en firme. Hemos estado viviendo muchos años en, en, en unos patrones de, de pensamiento que, que los hemos dado por buenos, simplemente porque sí, porque vienen de generación en generación desde que, desde que estamos en la cuna, eh, como digo yo siempre, eh, y que nunca nos hemos parado a reflexionar, o simplemente los hemos aceptado sin, sin escarbar en ellos, sin, sin pensar mucho en ellos, y que es hora de que el mundo necesita un cambio en todos los sentidos, eh, en el plano ético, y luego en eh, la sostenibilidad, que esto no se puede extender por mucho más años porque eh, el, el mundo necesita un giro y, y bueno que, que, que por favor que la gente piense en el sufrimiento ajeno en, en, y que, que no es necesario que, que, que sigamos con ello y que, que es necesario que, que cambiemos simplemente.